¿Qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones y a la emisora La Superior Estéreo en www.lasuperiorestéreo.com Daniel Calderón, gran exponente de la música vallenata, hijo de uno de los grandes referentes, por supuesto, del mismo género, productor, también compositor de los grandes que tiene nuestro país. ¿Qué tal Daniel? Bienvenido a estos momentos en el canal OZ Producciones y en La Superior Estéreo. Gracias, gracias Joto, mi hermano. Saludo especial para ti. Saludo especial para, para todos los cibernautas, todos los televidentes. Feliz, feliz, contento de poder eh, estar aquí y bueno, regalarles unas palabras. Bueno, desde chico metido de lleno en la música, pues dado que su papá pues, eh, es uno de los referentes de nuestra música vallenata, del folclore colombiano. Bueno, sí, tuve la fortuna de, de nacer en, en una familia que desde muy pequeños, ellos, mi papá y, y mis tíos, la familia Calderón, pues tomaron esta decisión de de empezar a, a, a formarse como músicos y pues luego vivir de la música. Y pues bueno, ya tuve la oportunidad de nacer y, y crecer viéndolos eh, en, en todas sus, sus etapas. Primero como una agrupación de, de bares o de, o de fiestas simplemente. Luego pasar a, a hacer su primera grabación en la década de los 90. Yo iba creciendo, iba viendo pues todo este... Progreso y pues siempre enamorado de, de, de la música y de la, de la agrupación y siempre soñando esto que estamos viendo ahorita, que es ser parte de la agrupación, no, no, no, no, no lo veía así como ser el cantante principal, el que lleva la batuta, sino que, no sé, yo quería ser de los gigantes, tocar la guitarra, tocar las congas o, o la caja, en todo caso, pues ese era, ese era mi sueño desde niño y pues bueno... Realmente feliz de poder trabajar en familia, de estar con, con mi papá, con toda la familia Calderón y luego pues bueno, ya, ya todos sabemos, eh, la persona que es mi padre en, en, en, la, en la música, todo lo que ha logrado, todos los, todos los pasos que ha dado y toda la historia que ha venido escribiendo, así que pues nada, contento por... por, por por tener ese apoyo y pues y sí, se pasaron varias cositas, porque pues es un arma de doble filo <risa> sí. estar tú ahí como en el ojo del huracán y pues en un ¿Y principio... Y la responsabilidad. Claro, claro, en un principio fue así, pues Daniel Calderón fue mirado con lupa porque pues es, es el hijo de, del gran compositor, arreglista, productor, el que ha sacado eh, talentos como Nelson Velázquez, Luis Mateus, Pipe Bueno, en fin. Y realmente pues eh, fue como... como como un momento de, de, de, de mucha presión, pero pues como te digo, fue, fue muy chévere porque pues tuve siempre el apoyo de la familia y pues bueno, aquí estamos. Claro que sí. Y bueno, grandes responsabilidades. Eh, ¿Y en qué momento se mete en la parte vocal? Porque usted decía que como instrumentista. <risa> se fue aprendiendo las canciones de, de, de que cantaba Ever. Siempre, siempre. Yo siempre fui el, el, el fan número uno de Los Gigantes. Eh, Ever entró en el año 96, pero antes de eso, pues los gigantes ya tenían un par de trabajos discográficos, inclusive con, con mi tía Kissy Calderón, la dama del Vallenato, que fue la primera mujer que cantó Vallenato para allá con, con Daniel Celedón, me dice el, la canción Mercedes. Eh, yo siempre he sido el fanático número uno de los arreglos, de la musicalidad, de las letras, de la forma de cantar y la forma de hacer música en. en en los gigantes, y pues nada, pues mi papá me tenía a mí trabajado de una manera muy diferente. Él, él no quería que ellos tuvieran la música en un inicio, pues a ellos les tocó fuerte, a ellos les tocó desde muy niños recibir mucho rechazo. En un principio pues la música vallenata no era muy bien recibida uh -huh. en el interior del país y pues ellos llegaban a, a determinado tipo de fiestas y cuando veían el acordeón pues las personas se molestaban y, y los echaban prácticamente, los echaban de las fiestas, preferían, uh -huh. preferían pagarles y que se fueran porque no querían música con acordeón, o sea, vallenati pues bueno, ellos crecieron como con ese pequeño trauma que no querían que que sus hijos vieran este tipo de rechazo. Así que él dijo, no, ustedes van a tener la oportunidad que de pronto nosotros no tuvimos, que es de terminar el colegio, ir a una universidad, ser un profesional uh -huh. en otro campo. Y realmente pues eso fue lo que él nos estuvo diciendo a mí y a mis hermanos y a mi primo Pipe también, aunque pues bueno, ahí fuimos mostrando nuestra rebeldía musical porque siempre tuvimos esto por dentro, el don de la música y las ganas de hacerlo. Por más que nos lo prohibieran, nosotros en nuestros ratos libres nos íbamos para la casa de la abuela, descargábamos un programa de audio porque pues ya no era como antes, que pues hacer música era todo un misterio y pues si no tenías un estudio de grabación profesional no podías hacerlo. Pero pues a nosotros nos tocó todo este cambio generacional y toda esta evolución en cuanto al a mundo y pudimos hacerlo. Lo hacíamos en la casa de la abuela con un computador viejo, y ahí Pipe hacía la guitarrita y yo hacía la voz, y eso les empezó a llegar a mi papá y a mis tíos, y pues vieron como esas ganas de, de sí quererlo, y ahí fue donde pues yo desde niño siempre he sido entonado, de claro. niño tuve la entonación, yo a los cinco años cantaba, qué dice tu mirada, Obsesión. qué cosa extraña tus ojos tienen, entonces desde, desde niño pues se vio como esa, esa vena artística, y pues bueno, se... se se, se dio, se dio, pues se, se, se, se logró convencer a, a mi papá porque esa era la tarea más difícil, todos querían, mis primos, mis tíos, pero mi papá decía, no, él está en la universidad, él no tiene formación, él no ha estudiado música y tenía toda la razón, pero pues bueno, a la final las cosas se dieron como se dieron y pues ya han pasado, ¿qué? Desde el año 2003 estoy yo aquí. Bueno, pucha harto, 19 años. ¿Qué está lanzando por estos días? Sé que podemos hacer una nota más larga con Daniel, naturalmente, pero tiene compromisos a continuación. Eh, ¿Qué están lanzando por estos días y bueno, qué proyectan con la nueva canción? Bueno, ahorita mismo tenemos mucha música y no es un secreto que acabamos de pasar una de las etapas más difíciles en, en toda nuestra vida. Ya. Tuvimos dos años de pandemia, dos años en los que no pudimos hacer muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, pero no estuvimos perdiendo el tiempo, en realidad estuvimos todo el tiempo en los estudios, estuvimos haciendo música. Ahorita mismo tenemos un álbum que se llama Más Gigantes que Nunca, uh -huh. están todas las plataformas digitales, tenemos un par de videos, una canción de mi papá Iván Calderón que se llama Déjame Ir, otra que se llama Te Recomiendo de la autoridad de Willy Frank Castillo. Tenemos ahorita un video que próximamente va a salir también antes de que se acabe, este año, por otro lado pues está mi primo Pipe Calderón también apoyando a, a su hermano Lunati que es el menor de la familia Calderón que también decidió el camino de la música, pero pues en este caso la música urbana y pues bueno, yo también le jalo ahí por el ladito al urbano y lo estamos apoyando y esa es la idea ahorita, hicimos un remix de una canción que se llama Está Claro que hace un tiempo tuve la oportunidad de hacerlo con otro de mis primos, Edu Calderón que fue todo un éxito en todas nuestras regiones y pues ahorita con, con esta ilusión de darle el apoyo a, a Lunati, porque pues bueno, la canción era entre mi primo y John Edu, y luego pues se, se sumó mi primo Pipe Calderón y, y Lunati, así que pues estamos ahorita mostrándole esto a la gente, promocionando todo lo que tenemos, aquí cada uno también tiene su música Lunati está con su música Pipe tiene un álbum también que próximamente lo va a sacar nosotros ahorita mismo estamos con Codiscos, que es la casa disquera por excelencia del de vallenato romántico uh -huh. así que se vienen muchos proyectos se viene un desconectado, se viene un álbum de clásicos, se viene mucha música en realidad, bueno, pues, bueno. estamos cada ocho días en, en eventos en pueblos ciudades viene gira para el exterior estaremos en Europa ahorita finalizando septiembre y pues nada, contentos, contentos porque pues el Vallenato ahorita está más fuerte que nunca y pues ya haciendo un llamado a todas esas nuevas generaciones para que se sumen a este movimiento y pues aquí estamos los gigantes del Vallenato para ayudarnos. Así es, muchas gracias por estos momentos, Dios me le bendiga a su papá también y a toda la organización de los gigantes, Daniel Calderón y los gigantes de Vallenato. Gracias mi hermanito, igualmente para ti también. Con todo gusto, un abrazo es Daniel Calderón con nosotros en los especiales del canal YouTube OZ Producciones y La Superior Estéreo, hasta pronto.